Es empezar con un respirito estabilizado, centrador. Día 24, live, ahora sí estamos en live. Día 24, un día me desperté y tenía 4.000 seguidores en el Facebook. ¿Cómo? Ah, pues eso es lo que te voy a contar. Pero para que entiendas cómo sucedió, tienes que entender el contexto. O sea, que por atención, cómo pasar, cómo pasé, cómo es... 300 una cosa así, a abrir el Facebook en un día y tener algo de 2.700, abrirlo al otro día y tener 4.000 y piquitos. ¿Ok? Entonces, toma nota. Sucedió así. Yo estaba haciendo videos de manera natural, de manera, por mero placer, sin ningún objetivo, nada, nada, nada, nada que ver con, con querer hacer cosas para Facebook, como, como negocio, nada de eso y empecé a compartir videos, yo en este, eh, videos de viaje, de lo que me pasaba en mi día a día, yo tenía ya unos 100 videos, los videos no tenían mayor alcance, mayor impacto, eran normales, ¿no? lo que una persona promedio que no es popular tiene, pero en especial, este video yo había cumplido, me parece, sí, un año de viaje y yo quería que para ese año de viaje esto va a ser algo especial, de verdad. Entonces, como yo ya había hecho varios videos en el año, pues ya había adquirido cierta habilidad en, en la forma, en, en poner sonido, en hacer los cortes, transiciones, hacerle musiquita al fondo, combinaciones con la voz y tal. Y me esmeré un montón, en especial en este video yo me esmeré harto de la idea. Pero una característica interesante de este video, eh, o sea, ya tiene la primera parte de la respuesta, conseguir 4.000 seguidores, básicamente con un solo video, ¿ok? De teniendo en cuenta que tenía 100 videos y los 100 no habían llevado, habían llevado como 600, una cosa así. Listo. Entonces, con este video había algo especial. Cuando yo, era como, el año se cumplía en enero, yo estaba en noviembre y decía, no, yo quiero hacer algo especial para... Eh, hacer una marca en, en conmemorar, pues en mi primer año de viaje. Y, y yo tuve unas ideas. Ah, yo quisiera transmitir este mensaje. Que era que harías cuando tengas 70. De hecho, les dejo, les dejo el video en la descripción. Les dejo el video en la descripción. Listo. Ahí está. Otro mensaje de valores del viaje, ¿no? La magia la hacen las personas. Eh, y el tercer mensaje que yo tenía muy claro era. Aunque tú no, qui no quieras hacer nada y estés quieto, quieras o no, estás escribiendo una historia para contar. O sea, si no quieras. O sea, si te quedaste súper quieto el domingo viendo películas, tu historia es esa, que te quedaste súper quieto viendo películas, ¿no? <risa> Con esos tres conceptos, yo los escribí. Uy, se nos va la luz. Cuidado. Eso los escribí. Es que hay, hay tormenta, hay tormenta. Y los escribí y les puse las mejores imágenes que pude cuando lo grabé, a mí me ayudó una amiga a grabarlo. Le metí muchas ganas, mucha pasión. Repetí muchas veces las escenas hasta que yo sentía que salía de verdad, de corazón, el, el sentimiento. Pues no así como que acá. No, no que lo estaba declamando como algo que te aprendes. Eh, también recuerdo que eh, bueno, eso es como que las cosas que estoy resaltando son cosas que yo siento que ese video tiene que otros videos míos no tienen. Uh, y cuando yo, le, dedica, le dediqué, ojo con eso, yo le dediqué unas 8 horas diarias, enfocado, no chateando, nada, estaba hecho en un par de, de lugares y le daba, y le daba, y le daba el video, y en el lugar pues yo no la con nadie, yo estaba así como, como un zombie y me demoré, me acuerdo 10 días, y yo hacía 10 horas diarias, malo bien. El día que menos hacía, hacía seis, ¿no? Y volví el ratito y, y más tarde continuaba. Y cuando ya iba en el día nueve, creo, dije, no, ya está, queda. Y, y se lo pasó a una amiga y le digo, míralo Y me oh, está grabazo, solo le falta la musiquita. Y yo, ay, no, uy, la música, buscar música, es todo un tema también. Entonces me moré otro día más completo. Y en una época en que había mucho miedo a hacer videos largos, entonces yo como que pegaba todo, juntaba todo, si tú ves el video es súper acelerado, ¿no? Lo, lo juntaba todo. Y esa es la primera gran parte, ¿ok? El video tenía cosas que lo hacían especial. La emoción, la pasión, la naturalidad que logré por, el, por hacerlo hasta que salga natural, la calidad de la edición, las imágenes también, los cortes y la musiquita, todo como que tiene una agonía bonita, bonita. Hasta ahí. Sin publicar. Luego hice algo y fui muy cuidadoso, ¿sabes? Con que lo publiqué en grupos, en grupos de Facebook, pero cuidado porque aquí hay que saber hacer lo siguiente. Cuando la gente estaba desesperadita, yo no estaba desesperado, yo estaba simplemente haciendo un trabajo de difusión. Yo aprendí que en los grupos de Facebook, y esto no dice en ningún lado en el internet, no de la apúntalo, porque realmente es importante, yo busqué eso. Los grupos de Facebook, cuando tú te agregas un grupo, por ejemplo, Viajeros por el Mundo, o no sé, Coaching, no sé qué, Mente Millonaria, o no sé, cualquier tema que te guste, chocolates, amantes de chocolate. Hay reglas, ¿sí o qué? Tú tienes que entrar a mirar el comportamiento de los grupos. Los grupos, tienes que bajar, bajar así, y ver que, si postean cosas que jalan de otras páginas. Si, el que hace, si es que sí, ver si el que las postea es el administrador, que ahí dice admin, o cualquiera, para ver cómo es como que los protocolos de ética, de cómo se dice, bueno, digamos de comportamiento del grupo que ellos consideren aceptables y respetables. ¿Qué grupos? Que si tú posteas un link de tu página, te bloquean, pero en una. O sea, a mí me han bloqueado varios. Y si, yo me dije, no, venga, probamos. Pues pasa a ver si ¿sí o no, ni chance de probar bloqueado yo a la miércoles. Y entonces eso lo, me quedó claro. Entonces habían grupos. Que te dejan postear links de tu página directo. O sea, yo coger mi video de mi página y postearlo ahí. Y otros que no. Te voy a mostrar varios casos. En ese caso, cuando tú quieras algo así, te das el trabajo de a los que no te dejan subir el link, subir tu video directamente. O sea, te das el trabajo de cargarlo tú, por, con tu cuenta, con tu cuenta personal, sí o okay. qué. Y lo subes. Y también lo subes en tu página personal. Queda como un contenido propio del grupo. Sin publicidad, sin logos sin nombres, sin subtítulos de que, que parezcan que está haciendo propaganda alguien sin que diga tu nombre, ¿no? Como un veo natural. Muy, muy bien me funcionó eso. Detalle, es que la gente ahí se va y ve que lo publicaste tú como persona. Y de pronto tú tienes una página y quisieras que vayan a tu página. No te preocupes, llegan. Llegan a la página porque ellos le dan clic. Van a tu perfil, dicen, uy, qué chévere los contenidos de esa persona, sobre todo si tú reposteas lo de tu página en tu perfil, ellos ahí fácilmente llegan a tu página de, de, de Facebook de negocio, tu fanpage, ¿no es cierto? Esa es la segunda. Tercer criterio. Hay grupos que tienen que te dan, tú posteas algo y tienes que esperar a que te aprueben o que no, ¿no? Entonces, los que esperan a que te aprueben, pues, tú ya vas viendo qué onda. Hay, gente, hay unos que son recelosos, y ¿sí? como les da un pánico que tú publiques algo. Y yo en mi video, yo no hago publicidad. Yo digo, hola, me llamo White, así que, a mí, que mi canal, denme like. No, nada, cero. Cero de esas cosas en los que publico en esos grupos. ¿eh? Y aún así, así les da pánico. Entonces, no, eso no te publican. Bueno. Y ya con esos tres criterios, eh, claro, o sea, en lo que acabo de explicar, el más maravilloso es el que te dejan publicar el link de tu Facebook sin aprobación. Luego es link de tu Facebook con aprobación. Luego es ni link ni aprobación, sino que video directamente en la página. Y el último los que no te dejan publicar nada. ya Es el orden. Eh, y de todo lo que dije, te decía que eso lo tienes que hacer con tu cuenta personal. Oye, yo hice eso. ¿Sí? Ya. Importante. Los grupos tienen un tema. Si tú no publiques algo, copiar y pegar, y eso no funciona. No funciona. Y ojo que estoy hablando de seguidores en Facebook, porque para seguidores en YouTube es otra historia. Y ahí, ¡ping!, les tocaba el tema. Digamos, el tema se llamaba, no sé, no sé qué, en Tailandia. Entonces yo comenté, Tailandia para mí fue, entonces sé que cosa y ¡brum! y el resto no ahí se sí pegaba. La cosa es que esa vaina me generó, eh, yo ya tenía mil, mil amigos en Facebook, y yo amanecí al otro día literal con dos mil. Algo de no necesariamente tantos más, ¿sí? Entonces, yo, ¿qué pasó acá? Uy, tenía no sé cuántos cientos de comentarios. Les voy a leer ahorita cuántos compartidos tiene ese video. Mire, ese video, si tú vas y lo miras, tiene 1100 eh, eh, likes o reacciones, 277 comentarios, ha sido compartido 1500 veces y 87000 vistas. Eso sucedió solamente en esas 48 horas. Desde que se publicó y eso sucedió, subió un pico así, desapareció. Y ese video no lo, no lo volvió a ver nadie. Y es una cosa así como que aparece, vive y muere. <ríe> y eso sin contar, alcanzó a 302 mil personas y tuvo 13 mil engagements, que no sé qué es. Bueno, eso sin contar en todos los, los, los canales, grupos de Facebook que yo los subí directos, o sea, que no son de este link. Que en esos también tienen así como... 7000 compartidas y 800 comentarios, igual, ¿no? En ese proceso que te acabo de decir, a pesar, recuerda que una parte lo hice con link del vídeo y otro como, como mi página personal, que siempre están amarradas a tu página, en ese proceso subió eh, 44 mil seguidores, ¿vale? Esa fue la manera. Eh, a partir de ahí, subió un poco más a partir de ese video, Con, cuando tú dejas que el video, la gente comente y tú no le respondes el mismo día, sino que le respondes mañana, luego pasado mañana y así va respondiendo de manera pausada, el video sigue arriba, él sigue en pie, sigue activo, no se confundan los, alg los algoritmos en las reglas de Facebook, pero él sigue en pie. Uh, revivir un video de esos, yo intenté después volverlo a publicar otra vez como que después de mucho tiempo en muchos grupos no. y gente nueva. No, no, no revive. Es como que tienen que estar sincronizadas las estrellas, los astros, la luz y todo, y eso sucede. Ya. Y eh, yo te estoy hablando todo esto con un criterio de una persona normal, que tiene un Facebook normal, ¿no? Como, no de no esa gente populares pues Yo probé también ser constante. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de publicar 28 vídeos en 28 días y todos eran bonitos. Yo no normales, pero eso no, no trajo más de 100 personas, ¿ves? Eh, eso eso te puedo contar a la fecha espero esa información te sirva que más se puede contar con Facebook mm, todas las cosas que repartas por WhatsApp y eso, eso no corre otra cosa que puedes hacer y eso he visto si es vivo, es como que en verdad toca emociones y tal eh, que lo, lo exportas un chiquito para que corra por WhatsApp y al final que diga tu no, Facebook no sé qué igual la gente no sigue mucho pero ahí llegan algunos algunos y y ya entonces te di los ingredientes que yo usé. Esperaría que te sirvan, esperaría que te que le funcionen. Y, y mucho éxito. Bueno, esas fueron la manera como yo llegué a 4.000. Estoy pensando a ver si algo más me falta. Solo por una nota adicional, si quieres saberlo, yo lo publiqué también en YouTube, el mismo día, al mismo ratito. Esa vaina no llegó ni a 50 vistas. Ni, ni, ni tres likes ni nada ahí sigue ese video y no ha llegado ni a 100 vistas creo o sea por más que era el mismo contenido y todo tenía ciertas características y al parecer con las mismas condiciones ese video es inexistente e irrelevante en YouTube así de simple ¿ya? tiene creo que sin sí, comentarios de comentarios nomás una cosa así muy chistoso entonces yo yo no sé cómo funciona ese, para ese lado te voy a contar luego cómo es que subí a 5.000 pesos con otra historia y que te sirva, ok. Pero hay algo siempre más importante que cualquiera de estas vainas. Es constancia, constancia, constancia, constancia, constancia, constancia, constancia. Que yo no le he practicado en Facebook, ¿ves? No ha sido mi foco. Entonces, y eso hay gente que ha subido demasiado, ¿no? Ahí está. Cosas que son feas y no funcionan honestamente, que son horribles, y, ya me acabo de acordar. Es que la gente te etiqueta en sus videos. Entonces yo de pronto, hay personas que de pronto me cogieron de punto y todos los días aparezco etiquetado en una cosa. Ah, cojo y me desamigo, me lo bloqueo o algo. Pero eso no funciona, eso no funciona. Así sea mi amigo, que sea, no, chao. Esas etiquetadas tampoco funcionan. Solamente se siente como la desesperación de que la persona quiere buscarla. Y sí, tal, ¿no? Eh, eso. ¿Vale? Si tienes preguntas, déjalas, yo te respondo y espero que te vaya muy bien en esta historia de hacer seguidores en Facebook.